¿Qué tal? Estamos en un lugar muy importante acá en un lugar que también a Jimmy le gusta mucho porque él me dijo que le gustaba mucho acá. Es el domino. Eh, en este lugar nos vamos a zampar un completo muy grande, muy atravesado y todas esas cosas, ¿cachai? Lo vamos a disfrutar eh, y nada más. Solamente disfrutar. Algo poquito. <risa> <risa> <risa> Palmanchi. La Palmanchi Me acabamos de pagar la primera mascar con o sea, al italiano. Luego va a la primera masada y cuando loco, nada que hacer. Dominó tu padre, tu madre, Jesucristo, Ave María. Alá, Dios, Dios nos salve de este, de este gran pecado. Eh, bueno, nos acaban de dar un recital privado Un cantante que él decía que fue de uno de los duetos más famosos de... que existió aquí en Chile Yo en realidad no lo conocía Yo tampoco Pero... pero mira, Tanto son los pitos así que me gano? Sí, todo su respeto <risa> Sí, todo su sí. respeto ¿Cómo rico el ambiente acá? Sí, me está rico la... el este... ah, Ya empezamos <risa> Llamó mi llave y empezó a comer de lleno ya, pero no importa Si por eso estamos, vivir de gordos <risa> es la vida Ay, sí, yo también quiero comer ahora <risa> Sebastián, les le bambini son secretamente, quizás, quizás, enamorata de te. ¿Qué dije ahí? Quizás secretamente una de las dos está enamorada de la otra. Grazie, grazie. Gracias, gracias. Que Dios lo bendiga muchachos. Gracias. Felicidades. En breve ya va a ser el 2018 y estamos aquí en la casa Está la champaña, están las copas, mi mamá ya está terminando las últimas cosas Mi abuela también, así que vamos a celebrar No sé qué deseo voy a pedir, pero probablemente algo no muy bueno No, mentira Además quiero desearle a todos que tengan un excelente, un excelente 2018 Y muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que me dieron este año eh, Todas las cosas que yo hice siempre las hago pensando en todos ustedes En que todos seamos felices Y eso, va a ser un año increíble para todos, para todos, para todos eso, Muchas gracias Hola, estamos acá fuera del de canal 13 porque vamos a ir a ver a Advance y a Mina que hoy ya se van a presentar. Ellas son fanáticas de Advance. <risa> Eh, de Arvancer. Advancer. ¿De ¿Y, y a servir, eh, es, a es, Yo soy John Kur. Hacemos, hacemos un tributo a Advancer. Advancer, somos Advancer. Y bueno, estamos esperando afuera, seguimos esperando como hace mucho rato. porque en realidad... Hacen como 800 mil grados. Sí. Así que eso. Aquí están los chiquillos. Hemos llegado hasta acá hasta patronato porque vamos a comer en Hansoban, restaurante de parrilladas coreanas que es muy famoso y lleva mucho tiempo. Y ahora vamos a entrar con la Tommy para probar cómo está esto. Ya yes, hace el fuego ya. Ya hace el fuego ya. Yes. Qué rico. Yeah. ¿Cómo está? Oh. Hola, estamos acá en el GAM y la verdad está ya acá muy excitada eh, grabando a las chicas que están ahí, bailando eh, el Cam es un lugar donde se juntan bueno, ya desde hace muchos años ya desde que abrieron el GAM más o menos se juntan los grupos a hacer como a ensayar y cosas así porque es un lugar céntrico y pseudo seguro pero sigue siendo seguro más que cualquier otro lado de Santiago a mi juicio también y acá muchos hacen hacen eh, pues como practican eh, los bailes del K-pop y toda esa cosa así que eh, súper bien. Ya, gracias. Sí, de Hoy día estamos en el Dejangun y pedimos <risa> pajon, donkatsu y cha ¿Cómo está? Es muy raro porque lo único que no he hecho en Chile es comer comida chilena. Cuando como siempre es como japonés o coreano, entonces es como muy raro. Y con la comida la vamos a mostrar que es eh, ramen de carne. Esto es tonkatsu, o sea, tonkatsu es el nombre coreano, pero es como caso de con curry que también bueno, son muy japoneses. Y mm. Voy a ser super sincero, sí, la voy a llevar. el sabor de la comida es muy rico. Muy rico, pero no es como en Japón, es diferente, pero sí, sigue sí. siendo rico. El curry kazu, que es como el tonkazu coreano, al, al coreano es muy diferente. Al japonés no tengo idea cómo es porque nunca lo probé. Pero el ramen es un poco diferente, pero sigue siendo rico. Daudan, como acompañado, como con estas cositas que son como guantanes, literal eh, wonton ¿Qué te parece a ti? Puro que come. ¿Cuál es el que más te gustó? Curry. Yo soy más como chip porque como que me gustó más el, el ramen. Qué belleza más grande esto por Dios. Qué belleza. Mira, mira, pero qué belleza. Como siempre nos pasan weas random va a pasar el Papa por acá porque estamos en el ensayo de advance y vamos a aprovechar de ver al Papa aquí. Oh, al Papa. Vamos a por acá el Papa. Así vamos a potato. Sí. Nosotros somos el o la gente que está viendo. Ellos son del fandom de Jesús Tienen Tiene lightstick y merchandising oficial. Ella tiene un morral amarillo y un gorro. Tenemos ticket oficial de la primera membresía. Podemos ver que también llegaron fans ahí a cubrir a papá para después subir a Twitter y hacer premios. Soy aquí, papá, se dado cuenta vine a Chile a puro comer a puro comer bueno eso ha sido alguna de las cosas que he hecho voy a hacer más videos yo creo comer comer comer muchas gracias por haber visto este video suscríbanse denle like y comenten abajo eh, no sé comenten lo que quieran si en realidad leo todo siempre así que eso bye bye